Ya, yeah. Yo estaba pensando en pegarme su piel su aroma estaba bien coqueta El primero en mirarla y poder pescatarme Que no necesita la combi completa Ya estoy con el padre y repartimos pan En forma de cogordo sacar la careta Se grita en meses En el monoblog del Marqués se la sacan no Usted no se Póngase en fila, ti la adrenalina Voy Detroit y voy por encima pinche color carmesí Ya le expliqué que raro verme sin verde encima Somos la ruina, otro color Lo mejor de lo que el reto nunca imagina Estamos despiertos desde que nacimos Fucking puta en Argentina, bitch Póngase en fila, dispara la adrenalina Todo Detroit y voy por encima, bitch con color Harmessy Ya le expliqué que raro verme sin verde encima Somos la ruina, otro color lo mejor de lo que el resto nunca imagina Estamos despiertos desde que nacimos Fucking puta en Argentina, bitch, bitch, bitch. Algo Se prende fuego, esta vez es en cero, en la pieza se sincero, las piezas se siente los Estamos en otra, perdonen, no. De cole somos los fenómenos Sejo me empezó a seguir por Instagram, después de pegar whip pa' pasar cabrón mi me sirve siempre, mi monoblog Son gel, cuida, carga, draco y clock Mi compa cargado de verde, billete y piquete de menta Haciendo que suban la venta Un parque que la peli y mi Y un parque que se compra en la cuenta Que no lo hacemos, subiendo en encuesta, barriendo tu orquesta, bla blanco, no huele a pesta Tu pan que le corto la cresta, en no trae un par de zeta Para que de la